Un total de 16 estados de Estados Unidos demandan al gobierno de Donald Trump por la declaración del estado de emergencia en la frontera con México, según algunos medios. En este contexto, grupos de activistas salieron a las calles en Washington y otras ciudades para protestar contra el anuncio del presidente. Los manifestantes lo califican de abuso de poder. El pasado viernes, el mandatario estadounidense invocó sus poderes para promulgar la emergencia y así asegurar la financiación de la construcción del muro.